¿Qué tal amigos del Insurgente? ¿Cómo están? Soy José Nogal, columnista y seguimos por nuestro recorrido por la ciudad en las distintas colonias y hoy estamos en Coyoacán para platicarles un poco sobre lo que hay que hacer, dónde comer y cómo divertirse. ¿Qué tal amigos? Estamos en el corazón de Maguey para platicarles un poco sobre este concepto que la verdad es que más que un restaurante es una mezcalería. Corazón de Maguey nace hace nueve años. Eh, la intención de nuestro concepto es eh, transmitir todo lo que son nuestras tradiciones. Entonces nosotros tenemos comida tradicional mexicana eh, de todas las regiones del país. El platillo que más vendemos en Corazón de Maguey es la tlayuda. Eh, la tlayuda es una, un platillo tradicional oaxaqueño y nosotros lo hacemos tal cual como se hace en la calle de Libertad, en el centro de Oaxaca. Nosotros somos la Catedral del Mezcal, entonces tenemos eh, aproximadamente 30 de etiquetas de, de mezcales y de destilados de agave ¿no? como la raicilla y como el sotol que son de, de Chihuahua este, tenemos eh, nuestros mezcales de la casa es danzantes y alipus eh, y sobre todo hay algo que vendemos nosotros y que es súper interesante que te lo recomiendo mucho como experiencia también para todos nuestros huéspedes son unos vuelos mezcaleros entonces tienes la oportunidad de escoger diferentes mezcales y probar en de, de una sola tanda diferentes opciones Amigos, seguimos aquí en nuestro recorrido por Coyoacán y nos topamos con un lugar muy bonito, muy agradable, que se llama Cien Montaditos. Cien Montaditos es eh, un restaurante eh, de origen español. La, la franquicia empezó en España, se empezó a extender allá y después decidió venir a México. En México llegó el primero, que fue Condesa, okay. en el 2013. Tenemos la parte de los montados, eh, montados salados, montados dulces. También manejamos paella, okay. la paella un, un platillo típico de, de España. También eh, alitas, chistorra la sidra okay. y también este, bonas. Bueno, los sábados tenemos DJ eh, a partir de las 8 de la noche. Te repito, en la terraza es, es totalmente diferente el sonido. Okay. Este, y si quieres ir, pasar, ir a bailar allá, allá arriba, si ahí fiesta. ¿Sale? Eh, puedes venir a festejar tu cumpleaños, eh, te, les damos shot a ti eh, como compañero y a tus amigos, a todos tus amigos. Y bueno, también tenemos las promociones que es la Pesomanía, montaditos en 15 pesos del 1 al 50, 20 pesos los tarros de cerveza. Eh, en la promoción del viernes que son en la compra mínima de 50 pesos en alimentos, dos cubos de cerveza por 200 pesos. Siendo un espacio cultural, el centro histórico de Coyoacán es la segunda plaza más visitada de la ciudad después del Zócalo. Ideal para caminar en medio de sus jardineras, contemplar la vista de los edificios o pasear a tus mascotas. Rodeado de bares, cantinas y restaurantes, en los que puedes disfrutar de platillos tradicionales en México. Otro motivo para visitar esta plaza es que aquí puedes encontrar una gran cantidad de artesanías. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de nuestro recorrido. Soy José Nogal y nos vemos en nuestra siguiente escapada.